Desde lo alto del Monte de los Olivos, se puede ver la totalidad de la Ciudad Santa. El oro y el cobre rojo del techo, y de las gigantescas puertas del templo, lanzan su deslumbrante fulgor sobre sus edificios. Es un espectáculo digno de admiración. Por lo cual, no me extraña que los discípulos crean imposible su destrucción. Mientras el nazareno, contempla absorto tan extraordinario paisaje bañado en oro, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se separan del resto de los discípulos, aproximándose junto al rabí, tomando asiento a su lado. El galileo, al darse cuenta de la presencia de ellos, saliendo de su mutismo sonríe. Pedro, consternado aún por las palabras que ha sentenciado el maestro sobre Jerusalén, y su templo, pregunta en voz baja. Rabí. Ninguno de nosotros podemos entender que sea posible que tu palabra pueda cumplirse respecto a que llegara el día de la destrucción del templo y sus edificios. No es que no creamos en tu palabra, simplemente no entendemos. Dinos, pues, ¿cuándo ocurrirá estos acontecimientos? Sí, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de esa época? Pregunta a continuación Andrés. Cuando oigo estas preguntas? que Pedro y Andrés formulan al maestro. Yo, que siempre estoy cerca de Andrés, aún me arrimo más al selecto grupo de los discípulos, con la intención de no perderme ni una sola palabra de la respuesta de Jesús. El rostro del nazareno aparece ante mis ojos, por primera vez, triste, y con evidente signo de un gran cansancio. Y con voz grave, contesta. Sí, os contaré algo sobre los tiempos en que esta gente, Habrá llenado la copa de su iniquidad y la justicia caerá sobre esta ciudad. Pronto vuelvo a mi padre. Cuando os deje, tened cuidado. Mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre como libertadores, y llevarán a muchos por el mal camino, diciendo. Yo soy el libertador y el tiempo está cerca. Pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis hablar de guerras y de revoluciones no os alarméis. Es necesario que estas cosas sucedan primero. Pero el fin no vendrá de inmediato. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestes en diferentes lugares. Habrá espantos y grandes señales del cielo. Y todo esto solo será principio de dolores. El fin no habrá llegado aún. Tampoco debéis preocuparos cuando antes de todo esto os echen mano, os entregarán a las sinagogas, y en las cárceles. Y seréis entregados a las autoridades civiles, y seréis perseguidos por el Evangelio. En este momento, veo que los discípulos, se miran con miedo, y sus semblantes decaen en tristeza. Seréis despedidos de las sinagogas, continúa diciendo Jesús, y hechos prisioneros por mi causa y algunos de vosotros morirán. Cuando seáis llevados ante gobernadores y dirigentes, será como testimonio de vuestra fe, y para que mostréis firmeza en el Evangelio del Reino. Y cuando estéis ante jueces, no tengáis angustia de antemano sobre lo que debéis decir. El Espíritu Santo os enseñará en ese mismo momento lo que debéis contestar a vuestros adversarios. En esos días de dolor, incluso vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, bajo la dirección de aquellos que han rechazado al Hijo del Hombre, matarán a algunos de vosotros. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, si os mantenéis en vuestra fe. Recordando mis palabras salvaréis vuestras vidas. Incluso en esas persecuciones, no os abandonaré. Mi espíritu no os dejará desamparados. Sed pacientes. No dudéis que el Evangelio del reino triunfará sobre todos los enemigos, y, a su tiempo, será proclamado por todas las naciones. El Maestro guarda silencio mientras mira a la ciudad. Y yo me siento confuso ante sus declaraciones. Ciertamente, no sé, si habla del fin del mundo, o solamente habla sobre la destrucción de Jerusalén, cuarenta años más tarde cuando las legiones de Tito cercaron y asolaron Jerusalén. Creo que Jesús está advirtiendo a sus discípulos de lo que ha de venir sobre Jerusalén, y es obvio que de no haber sido advertidos, hubiera sido más que probable que algunos, quizá, hubieran perecido hechos prisioneros. El silencio es roto por Andrés. Pero maestro, si la ciudad santa y el templo van a ser destruidos, y si tú no estás aquí para dirigirnos, ¿cuándo debemos abandonar Jerusalén? Jesús, entonces, procura ser extremadamente claro y preciso. Podéis quedaros en la ciudad después, que yo me haya ido, incluso en esos tiempos de dolor y amarga persecución. Pero, cuando finalmente veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos, tras la revuelta de falsos profetas, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, váyase. Y los que estén en los campos, no entren en ella. No dejéis que nadie os detenga ni permitáis que otros entren. Porque en esos días habrá una gran tribulación. Serán los días de la venganza de los gentiles. Cuando hayáis huido de la ciudad, esa gente desobediente caerá bajo el filo de las espadas de los gentiles. Ay de las que estén en cinta, y de las que críen en esos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá en el pueblo. Caerán a fila de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Tras unos instantes de silencio, Jesús continúa explicando con suma gravedad los acontecimientos. Habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas. En la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas, por el bramido del mar y las olas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las potencias del cielo serán conmovidas. En ese tiempo, cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entre tanto os aviso. No os dejéis engañar. Si alguien os dijera: Aquí está el Cristo. O allí, no le creáis. Porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, haciendo grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aun a los elegidos. Ya veis que, os lo he advertido de antemano antes que suceda en los tiempos. Solo entonces, cuando todo acontezca, Verán al Hijo del Hombre, viniendo en una nube, con gran poder, y grande majestad, para juntar a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Observando el semblante de Pedro, me doy cuenta, que a pesar de su buena voluntad, creo que no comprende lo que Jesús está anunciando. Por sus comentarios, deduzco que asocia la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo, y no con la huida de Jerusalén. Sobre todo me percato de ello al formular su pregunta al rabí. «Pero maestro», apunta Pedro, «todos sabemos que estas cosas pasarán cuando los nuevos cielos y la nueva tierra aparezcan». El Nazareno le mira con infinita ternura, comprendiendo que su fogoso amigo no capta su mensaje. Y le dice con voz apasionada. «Pedro, mucho yerras porque siempre tratas de relacionar la nueva enseñanza con la vieja». Estás decidido a malinterpretar mi enseñanza. Insistís en interpretar las buenas nuevas del Evangelio, de acuerdo con las creencias establecidas por los sacerdotes y jefes del templo. Sin embargo, trataré de explicaros el error de ellos. Y vosotros, porque seguís buscando que el Hijo del Hombre se siente en el trono de David, y esperáis aunque se cumpla los sueños materiales de los hombres? Las cosas que, ahora van a finalizar, y serán nuevo comienzo, a partir de cual el Evangelio del Reino, llegará a todo el mundo, solo tiene que ver con el Espíritu. Cuando el Reino llegue a su pleno cumplimiento, estad seguros de que el Padre del Cielo, no dejará de visitaros. Y así seguirá mi Padre manifestando su misericordia, y mostrando su amor, incluso a este oscuro y malvado mundo. Y así. Después de que mi Padre me haya investido de todo poder y autoridad, yo también seguiré con vosotros, guiándoos en los asuntos del reino con la presencia de mi Espíritu, que pronto será vertido sobre toda carne. Estaré por tanto presente entre vosotros en Espíritu, y prometo que volveré a este mundo, en el que he vivido esta vida de la carne, y tenido la experiencia de revelar simultáneamente a Dios al hombre, y llevar al hombre a Dios. Muy pronto he de dejaros y realizar la obra que el Padre, ha confiado en mis manos, pero tener coraje. Volveré a mostrarme a vosotros, y, en verdad, en verdad os digo que volveré. Entre tanto vuelvo, mi espíritu de verdad os confortará, y él os guiará hasta el fin de los tiempos. Mi asombro no tiene límites, perplejo escucho al Maestro que, con gran facilidad, y sin esperármelo, pasa de la profecía sobre la destrucción de Jerusalén a un extremo apasionante del futuro, y que a mí, obviamente, me interesa profundamente. Tema que tantas veces se ha predicado en el mundo, y en mi época. Su anunciada venida a la tierra. Así que todos mis sentidos, se centran en sus palabras y oír de su boca el mensaje de su segunda venida, y comprobar si su enseñanza es manifestada por los hombres con fidelidad. ¿Y hasta qué punto ha llegado a nosotros? Ahora me veis en la carne, continúa enseñando a sus discípulos. Pero, cuando vuelva, remacha el rabí, desviando su mirada hacia mí. Será con poder del Padre. El ojo de la carne ve al Hijo del Hombre en carne, pero solo el ojo del Espíritu contemplará al Hijo del Hombre glorificado con gran poder, y gloria apareciendo en la tierra con su propio nombre. Hasta mi vuelta. Sólo los de corazón sinceros, me verán apareciendo en la tierra. Luego, al final, todos contemplarán al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con poder del Padre. Pero los tiempos de mi venida a la tierra, nadie puede jactarse por conocerlos, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre sabe ahora cuándo será el tiempo. Solo mi Padre, lo contempla desde su trono establecido en el cielo, y lo sabe, sin embargo. Sabed que cuando este evangelio del reino, haya sido proclamado por todo el mundo, para salvación de los hombres, y cuando la plenitud de la época haya llegado, yo mismo volveré, para cerrar la época, y sellar su plenitud. Nuevamente, al escuchar las revelaciones del Galileo, quedó perplejo. Y tentado estoy de tomar la palabra, e interrogar a Jesús sobre ese misterioso cierre de la época. Sin embargo, mis sensatez me a mostrarme delante de los discípulos tal y como soy. Y quedo en condición de estricto observador, manteniéndome al margen de la conversación. Y ahora, en relación con el dolor de Jerusalén, vuelve a insistir el nazareno, en verdad os digo que ni esta generación transcurrirá sin que se cumplan mis palabras. En cuanto a la nueva venida del Hijo del Hombre, recordad que nadie en la tierra ni en el cielo puede pretender hablar. Como si el rabí hubiera leído mis pensamientos. Prosigue su enseñanza. Debéis ser sabios sin relación con la madurez de una época. Debéis estar alerta para discernir los signos de los tiempos. Sabéis que, cuando la higuera muestra sus tiernas ramas y adelanta sus hojas, el verano está cerca. De igual forma, cuando el mundo haya pasado el largo invierno de la mentalidad material y veáis la venida de la primavera espiritual, entonces debéis saber que ha llegado el verano, para mi nueva visita. Una luna roja casi llena, se levanta allá por el este, cuando el grupo, reemprendemos el camino en dirección norte. Al llegar a Getsemaní, y tras encender una hoguera, la conversación se reanuda de inmediato entre los discípulos, y, muy a pesar del rabí, el asunto de su partida, no tarda en aparecer en mitad de estos hombres rudos y lentos de pensamientos. Tomás. Tomando la palabra, se dirige al Maestro, indagándole. Puesto que vas a volver para terminar el trabajo del reino, ¿cuál debe ser nuestra actitud mientras estés fuera, en los asuntos del Padre? Jesús, sentado al otro lado de la hoguera, juguetea con un palo, removiendo el fuego. Las altas llamas dan a su rostro una extraña majestad. Y con una paciencia envidiable. El Nazareno mira a Tomás por encima del fuego, reponiéndole. Ni siquiera tú, Tomás, aciertas a entender lo que he estado diciendo. ¿No os he enseñado que vuestra relación con el reino es espiritual e individual? ¿Qué más debo deciros? La caída de las naciones, la rotura de los imperios, la destrucción de este pueblo no creyente, el fin de una época, e, incluso, el fin del mundo? Que tiene que ver con alguien que cree en este evangelio, y que ha cobijado su vida en la seguridad del reino eterno. Vosotros que conocéis a Dios, y creéis en el evangelio, habéis recibido ya la seguridad de la vida eterna. Puesto que vuestras vidas están en manos del Padre, nada os debe preocupar. Los ciudadanos de los mundos celestiales, los constructores del reino, no deben preocuparse por las sacudidas temporales o perturbarse por los cataclismos terrestres. ¿Qué os importa a vosotros si las naciones se hunden, las épocas finalizan o todas las cosas visibles caen? Si sabéis que vuestra vida es un regalo del Hijo y que está eternamente segura en el Padre. Habiendo vivido la vida temporal con fe y habiendo entregado los frutos del Espíritu como prueba de servicio por vuestros semejantes, podéis mirar adelante con confianza. Cada generación de creyentes debe llevar adelante su obra, con vistas al retorno del Hijo del Hombre, exactamente igual a como cada creyente particular lleva adelante su vida, con vista a la inevitable y siempre pronta muerte natural. Cuando os hayáis establecido como hijos de Dios, nada más debe preocuparos. Pero no os equivoquéis. Esta fe viva pone de manifiesto, cada vez más los frutos de aquel Divino Espíritu que fue inspirado por primera vez en el corazón humano. El que hayáis aceptado ser hijos del Reino Celestial, no os salvará de conocer el rechazo persistente de esas que nada tienen que ver, con los frutos progresivos espirituales de los hijos encarnados de Dios. Vosotros, que habéis estado, conmigo en los asuntos del Padre en la Tierra, podéis, incluso, abandonar ahora, ese Reino, si veis que no os gusta la forma del servicio de la humanidad al Padre, como individuos y como creyente, oídme mientras tanto, os digo una parábola. Sin querer, al escuchar estas últimas frases de Jesús, desvió mi mirada hacia Judas Iscariote. El discípulo se encuentra absorto en sus pensamientos, y en vez, en cuando escucha las palabras de su Maestro con una frialdad que me produce escalofríos. Hubo cierto hombre, prosigue el nazareno, que antes de marchar para un largo viaje a otro país, llamó a todos sus sirvientes de confianza y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y al tercero uno. A todos les confió sus bienes, según sus distintas capacidades. Cuando el señor hubo marchado, sus sirvientes se pusieron a trabajar para sacar beneficio de la fortuna que les había confiado. Inmediatamente, el que había recibido cinco talentos, comenzó a comerciar con ellos, y muy pronto, hizo un beneficio de otros cinco talentos. De igual modo, el que había recibido dos talentos, pronto ganó otros dos. Y así hicieron todos los sirvientes, acumulando nuevas ganancias para su amo, excepto el tercero. Este se marchó e hizo un agujero en la tierra, escondiendo el talento recibido. Pero el Señor volvió inesperadamente y llamó a sus criados. El que había recibido cinco talentos se adelantó hacia su Señor y, entregándole los diez, le dijo, Señor me diste cinco talentos y me complace presentarte otros cinco. Entonces, el Señor le dijo, Bien hecho, buen y fiel siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te podré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, avanzó diciendo. Señor, entregaste en mis manos dos talentos. Mira, he ganado otros dos. Y su señor le dijo. Bien hecho, buen y fiel siervo. Tú también has sido fiel en lo poco, sobre mucho te podré. Entra en el gozo de tu señor. Por último, llegó al recuento el que había recibido un talento. —Señor, le dijo, te conocía y me di cuenta que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por tanto tuve miedo de arriesgar lo que me habías confiado. Yo guardé tu talento a salvo en la tierra y aquí está. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor contestó. —Eres un siervo indolente y perezoso. Sabías que te iba a pedir cuentas, y por tus propias palabras entendiste que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, reconoces que te iba a pedir, beneficio razonable de mi dinero, así como han hecho tus compañeros hubieras tenido que hacer. Sabiendo esto deberías, al menos, haber colocado mi dinero en manos de los banqueros para que, a mi vuelta, yo pudiera recibir mi dinero con intereses. Entonces, el Señor dijo al jefe de los criados, «Quitad el talento a este sirviente y dádselo al que tiene diez. A todo el que tiene, le será dado más, y tendrá en abundancia. Pero, al que no tiene, incluso, lo poco que tenga le será quitado. No podéis quedar quietos en los asuntos del reino eterno. Mi Padre exige que todos sus hijos crezcan en gracia y en conocimiento de la verdad». Vosotros, que conocéis estas verdades, debéis producir el incremento de los frutos del Espíritu, y manifestar una devoción creciente en el generoso servicio a vuestros compañeros sirvientes. Y recordad que lo que deis al más pequeño de mis hermanos, lo habréis hecho en servicio mío. Y así debéis hacer la obra del Padre, ahora y más adelante. Continuad hasta que yo vuelva. La verdad es la vida. El Espíritu siempre dirige a los hijos de la luz a nuevos reinos de realidad espiritual y divino servicio. No se os da la verdad, para que la cristalicéis en forma hecha, segura, y honorable. ¿Qué pensarán las generaciones futuras de aquellos depositarios de la verdad, si les oyes decir? Aquí, Maestro, está la verdad que, nos confiaste hace cientos o miles de años. ¿No hemos permitido cambio ninguno? No nos hemos adaptado a los tiempos ni a los hombres. Tuvimos miedo de enseñar la verdad. No hemos ganado nada, pero tampoco hemos perdido. Aquí tienes la verdad que nos diste. Oh, siervos perezosos y cobardes. Libremente habéis recibido. Por tanto, libremente debéis dar la verdad del cielo. En verdad os digo que entonces, esa verdad se multiplicará e irradiará nueva luz incluso, cuando la administréis vosotros. Jesús termina su enseñanza con la mirada fija en Judas, que agacha la cabeza con claro signo de haber entendido la parábola de los talentos. Judas no se atreve a levantar su vista hacia su maestro, su mirada la tiene fijada en la tierra con nerviosismo. Bien entrada ya la noche, el grupo se levanta, repartiéndose por el huerto de olivos y escogiendo lugar para dormir. Jesús, sin embargo, sigue solo, frente a la hoguera, sumido en sus pensamientos. Yo me instalo al pie de uno de los añosos olivos donde se encuentra Andrés durmiendo, y me envuelvo en el manto. Y antes de que el nazareno se retire a descansar, el sueño termina por doblegarme. El alegre trino de los pájaros consigue sacarme de mi sueño. El sol comienza, arrojando sobre la tierra sus primeros rayos y el día amanecer radiante, y lleno de luz. Por primera vez encuentro a los discípulos durmiendo, y esto me hace sentirme alegre y contento. Un pensamiento acude a mi mente, haciendo que me incorpore de mi reposo, y avanzando sigilosamente, me dirijo hacia donde se encuentra el odre del agua colgado sobre la rama de un olivo. Y haciéndome con él, Vuelvo del mismo modo al lugar donde se encuentra Andrés durmiendo. Unos segundos quedo observándole mientras él duerme plácidamente, y después arrojo parte del contenido del recipiente sobre su rostro. Andrés grita saliendo de su dulce, sueño lleno de asombro, y con ademanes de estar, defendiéndose de algo invisible. Cuando logra aclararse, y ve la causa que, le ha sacado de su sueño, arroja el manto con el que cubre a un lado, y me mira con gesto de amenaza. Y yo, sin poder contener la risa, salgo corriendo perseguido por el discípulo, que no cesa de gritarme, para que me detenga. Ante tal alboroto de gritos, y yo dando vueltas alrededor de donde duermen el resto de los discípulos, se despiertan y se incorporan. Pero cuando se percatan de lo que ocurre, todos ríen de buena gana, viendo a Andrés mojado y él, dejando de perseguirme, sonriendo abiertamente, y yo me disculpo ante él. Compréndelo, Andrés, tenía que hacerlo. Vosotros siempre os habéis reído que soy un dormilón. Pero esta vez, os he ganado a madrugar, ya que he sido el primero en levantarme de la cama. Creo que tenía derecho a celebrarlo con una bromita. No. Cuando Andrés se dispone a contestarme, quizás con algún taco, se da cuenta que falta el maestro de su lugar de reposo. Por lo que veo, hasta él, no has sido tú el que más has madrugado. El rabí no se encuentra durmiendo. ¿Sabes dónde ha ido? No, no lo sé. Quizá haya ido a orar como tiene costumbre hacer cada día que amanece. No sé dónde ha podido ir. En ese mismo instante, cuando termino de pronunciar mi última frase... Aparece Jesús de entre los olivos. Su rostro presenta claramente las huellas de haber dormido muy poco, y pienso que quizás sea cierto que el rabí haya pasado parte de la noche en oración, o simplemente reflexionando sobre la amargura que ha de venir sobre Jerusalén en los tiempos futuros, como así estuvo enseñando la noche anterior en el monte de los olivos. Cuando Jesús se percata de lo que ocurre entre sus discípulos, les dicen tono jovial, y alegre. ¿A qué viene semejante alboroto? ¿Qué ocurre? Los discípulos quedan parados, como si hubieran sido descubiertos en una travesura. Andrés responde con una sonrisa en los labios. Nada importante, Rabí. Es a causa de Asael que por haber madrugado, más que nosotros, nos ha gastado una broma, despertándonos con agua. Es su venganza por haberle llamado perezoso durante todo este tiempo. Andrés, sonriendo aún, saca el pañolón de entre su fajín y se seca el rostro. El nazareno me observa divertido. Y sonriendo, se dirige a sus discípulos. Está bien. Ahora recoger todo. Volvemos a Betania. Y con este espíritu jovial, nos dirigimos hacia la aldea de Lázaro tras el Galileo que como siempre encabeza al grupo con sus largas zancadas. Cuando llegamos a Betania, y la gente, ve venir al maestro de Galilea, se concentran para recibirle con claras muestras de entusiasmo. Por lo que observo, la noticia del enfrentamiento de Jesús con los escribas y fariseos de Jerusalén, no ha pasado desapercibidas en Betania. Todos saben del coraje que el rabí, ha demostrado enfrentándose a los principales sacerdotes del templo y miembros del Sanedrín, y por este motivo, aclaman al Nazareno con muestras de sincera simpatía. Cuando por fin, llegamos a casa de Lázaro, Marta y María, corren al encuentro de Jesús, y con gran entusiasmo, se arrojan a sus brazos, besando al maestro en ambas mejillas, bajo la mirada complacida del Galileo, mientras Lázaro se le ve un semblante sombrío. Aunque trata de disimularlo a través de su abierta sonrisa, claramente se le ve preocupado. «Bienvenido a casa, Rabí. La paz contigo, amigo Lázaro». Corresponde Jesús al saludo del resucitado, y sentándose en el banco de piedra del jardín, mientras Marta y María, prepáranse en dos barreños de agua para asear los pies del Maestro, y de sus discípulos. María se agacha a los pies de Jesús. Y desatando las correas de sus sandalias, se dispone a lavarle los pies, secándolos con un paño blanco de lino. Y mientras María, se dedica a su amorosa tarea, Jesús interroga a su amigo. «¿Qué te ocurre, Lázaro? Maestro. Temo por tu vida. Llegan noticias de Jerusalén muy peligrosas. No debías haber desafiado el poder de los miembros del Sanedrín abiertamente». Yo no intento desafiar a nadie, Lázaro. Solo deseo que los hombres reciban el reino eterno de mi Padre, para que puedan recibir la luz del Evangelio. Sí. Pero, no solamente no lo rechazan, sino que intentan acabar con tu vida. Jesús mira a su amigo con ternura, y le dice. No debes preocuparte por ello, Lázaro. Si es el deseo de mi Padre que yo muera, yo cumpliré su deseo. Pero si mi muerte no está bajo el deseo de mi Padre, no temas. Nadie puede arrebatarme la vida. Sin embargo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. No debes temer nada, si muero cumpliendo la voluntad de mi Padre, es porque así conviene para salvación del mundo. «No comprendo, Señor», exclama Lázaro consternado. «Lo importante no es comprender» sino creer lo que se comprende, y tener fe en la promesa de mi padre. Yo creo, rabí. En esos momentos, se corta la conversación. Llegando sirvientes al jardín. Son de la casa de Simón el leproso que vienen a traer un recado de su amo a Jesús. Según el recado, Nicodemo, José de Arimatea, Jairo Isaacio, y otros muchos principales de los judíos, esperan al rabí de Galilea en casa de Simón. Y Jesús les envía diciéndoles que acepta la invitación de su amo. Poco más tarde, alrededor de las dos de la tarde, el Galileo, acompañado de sus discípulos, de Lázaro y de sus hermanas, nos dirigimos hacia la casa de Simón. Y llegando ante las puertas de la vivienda, los sirvientes que se encuentran, esperando la llegada del Maestro, nos introducen hasta la sala donde esperan reunidos el grupo de los ancianos. Simón, al ver entrar al maestro, se incorpora de su asiento para recibirle con el acostumbrado beso de la paz. Seguidamente, Simón hace otro tanto en nosotros, y después pasa a invitarnos a la mesa. Efectivamente, José de Arimatea, Nicodemo, Jairo, Saquio, y los ancianos, simpatizantes de la doctrina del nazareno, están reunidos a la mesa. Y una vez terminadas las obligadas salutaciones, y habiendo tomado asiento, José de Arimatea toma la palabra mientras los sirvientes se dedican a servir la mesa. Maestro, hemos venido expresamente para avisarte del peligro que se cierne sobre tu persona en Jerusalén. Los jefes y miembros del Sanedrín ya no esperan más. Han decidido prenderte para ajusticiarte en estas mismas fiestas de los panes sin levadura. Opinan que tus enseñanzas, se están convirtiendo en un gran peligro para la moral, y tranquilidad de Israel. Así es, Rabí. Apostilla Nicodemo. A mí, también me ha llegado esta noticia a través del escriba David, y secretario de Caifás. Ya nosotros no podemos frenar por más tiempo la decisión del Sanedrín. Un espeso silencio se manifiesta en la sala. Todos se hallan pendientes de la reacción del maestro. El Galileo observa a cada uno de los reunidos con muestra de infinita compasión y dulzura, y contesta. Queridos amigos, ¿por qué tanta preocupación en vuestros rostros? ¿Acaso no he venido a cumplir lo mandado por mi Padre? ¿No debéis preocuparos por mí? Todo se encuentra en las manos de mi Padre. Así que comamos y bebamos, y demos gracias por la misericordia de Dios para con sus hijos. Y Jesús. Con gesto agradecido, comienza a comer los alimentos preparados por los sirvientes de Simón, e invitando a hacer lo mismo al resto. Pero, maestro, comenta Simón, es necesario que dejes por un tiempo estas tierras y vuelvas con tus discípulos a Galilea hasta que todo se calme. Simón tiene razón. Es lo más conveniente para todos. Expone Jairo con pesar. ¿Conveniente para quién? Conveniente para todos. No, amigo Jairo. Conveniente solo para los hombres que viven en oscuridad, para todos aquellos que muestran las mentiras del príncipe de este mundo, que nada tiene que ver con la luz de mi padre. Conveniente para los que intentan gobernar por medio de las tinieblas, esclavizando a los hombres con engaños. No, Jairo. Las tinieblas no tienen poder sobre la luz. Yo soy la luz del mundo, y... Sobre este mundo de oscuridad y tinieblas, debo derramar la luz de mi Padre. Pero Señor, te matarán si vuelves a Jerusalén, exclama Saqueo angustiado por la seguridad del Nazareno. Jesús observa los rostros silenciosos de los ancianos que mueven afirmativamente sus cabezas, y contesta con voz apasionada pero vigorosa. No olvidéis, y no te olvides jamás, Saqueo que solo pueden matar el cuerpo y luego, nada más pueden hacer. Un hombre que vive, sin la libertad que es entregada por mi Padre, es un hombre, sin espíritu, y está muerto. Una vida vivida sin libertad, es vivir la miseria de la muerte. Y por lo tanto, no tiene vida para mostrar la verdad del espíritu. Es como si durmiera, y la luz no le alumbrara, como si fuese un muerto viviendo en la oscuridad. La vida es libertad, y con libertad, hay que mostrar la luz del Padre. Vivir la verdad, es vivir la vida eterna con la verdad del Padre. Nadie puede recibir la verdad, sin antes ser liberado de la mentira, y nadie puede recibir la libertad, si no es capaz de mostrarla al mundo. La verdad es algo tan divino que no se puede esconder. Aquel que la recibe de mi Padre, es como un faro en el camino que alumbra tinieblas. La luz no es para esconderla debajo de la cama, sino en el candelero hay que ponerla. La verdad es como una ciudad edificada en un alto monte, no se puede esconder. La libertad es el vehículo que sirve para mostrar la luz y la verdad a los hombres, que se ven sometidos a vivir en oscuridad, y en esclavitud por la ignorancia que impregnan las tinieblas de los guías ciegos e ignorantes, y aún así, se empeñan en ser guías de los demás. Negar la libertad es negar la verdad del Padre, es como negar al Hijo del Hombre. Yo para esto he venido, para mostrar la libertad de mi Padre al mundo, para que todos aquellos que no ven, vean la luz. Si yo no hiciera la obra del Padre, el mundo no vería la luz. Por tanto, esta es mi libertad. Terminar la obra que el Padre me encomendó. Enseñar la verdad con plena libertad en mi Padre. Nadie puede impedirme mostrar la verdad con libertad, y menos arrebatármela. Como tampoco pueden arrebatarme de mi mano a todos aquellos que han decidido mostrar mi verdad y mi libertad a los hombres, a través del amor, y las buenas obras con sus hermanos. Jesús guarda silencio y observa la reacción de los presentes. Yo, interesado por las palabras del Maestro, me encuentro embelesado y complacido. Y, atento, Observó los semblantes de los ancianos intuyendo que no entiende muy bien lo dicho por Jesús. Pero, Rabí, ¿cómo obtendremos libertad, si los romanos, tienen todo el poder sobre nosotros? ¿Y el Sanedrín? Poderes temporales, contesta Jesús, neblina que se disipa en los tiempos, y no permanece. Todo es soberbia y locura de hombres espiritualmente ciegos. Solo el reino de mi Padre es eterno e inamovible. Agarraos con todas vuestras fuerzas a él, y tened fe en lo eterno, y no pongáis vuestra esperanza en las cosas pasajeras. Esperar complacido siendo súbditos del reino de mi Padre, y esperar hasta que todo sea renovado con la nueva venida del Hijo del Hombre. Yo soy la resurrección y la vida. Todos aquellos que crean en mi verdad, y ejecuten mi libertad en el Evangelio eterno aunque mueran, volverán a vivir con vida eterna. En ese momento, cuando Jesús pronuncia sus últimas palabras, ocurre algo inesperado, algo insólito, el cual yo no creía que pudiera repetirse. María, la hermana menor de Lázaro, se levanta de su lugar, junto a las mujeres, y sigilosamente se acerca donde se encuentra sentado Jesús. Marta, su hermana mayor, intenta retenerla pero María hace caso omiso. Llegándose al maestro, se pone en forma de oración, de rodillas detrás del nazareno. Y abriendo una redoma de forma rara de alabastro, y ante la mirada complacida del rabí, la joven adolescente vierte buena parte del contenido sobre los cabellos del nazareno. Un líquido color acaramelado impregna lenta, y dulcemente el pelo oscuro del maestro. Y yo, viéndola hacer, Quedó perplejo y emocionado por la tierna escena. No doy crédito a lo que contemplan mis ojos. Pues siempre había creído que Jesús solo fue ungido una sola vez, y ahora estaba siendo testigo de una nueva unción, y por distinta mujer. María cierra el recipiente, y, tras depositar entre sus muslos la botella, procede a extender el perfume entre los sedosos cabellos del Galileo, bajo la mirada atónita de los presentes. Una vez concluida la operación, María vuelve a abrir el frasco, vaciando la esencia de nardos sobre los pies del maestro. Unta el líquido a lo largo de los tobillos, talón y dedos, proporcionando a Jesús unos suaves masajes hasta que, el líquido queda perfectamente extendido. A estas alturas de la unción, algunos de los ancianos empiezan a murmurar entre sí, lamentando el despilfarro. En uno de los extremos de la extensa mesa, Varios de los discípulos, entre los que destaca Judas Iscariote por sus aparatos ademanes y palabras subidas de tono, apoya a los discípulos que muestran abiertamente molestos por el gesto de la joven hebrea. Por lo que veo, ni María ni Jesús se alteran ante tales cuchicheos. Al contrario, la bellísima hermana de Lázaro echa atrás su cabeza y pasando las manos sobre la nuca, se inclina sobre los pies del rabí arrojando por delante su espesa y larga cabellera. Después, sin prisa, comienza enjugando con su pelo los pies del nazareno, hasta que quedan completamente secos y brillantes. Los comentarios, desgraciadamente se van agriándose. Judas, incluso, con una manifiesta indignación, acude hasta Andrés preguntándole de forma que todos puedan oírle. ¿Para qué este desperdicio? porque no se vendió este perfume, y se donó el dinero para alimentar a los pobres. Debes hablar al maestro, para que reprenda a esa mujer por esta pérdida de más de 300 denarios. María, asustada por el gariz que toma los acontecimientos, intenta levantarse, pero Jesús la detiene. Y poniendo su mano izquierda sobre la cabeza de la joven, se dirige a los discípulos y a los ancianos con voz reposada pero firme. Dejadla en paz todos vosotros. porque la molestáis por esto, si ella ha hecho lo que le salía del corazón? A vosotros, que murmuráis y decís que este ungüento debería haber sido vendido, y el dinero dado a los pobres. Dejadme deciros que siempre tendréis a los pobres con vosotros, para que podáis atenderles en cualquier momento en que os parezca bien. Pero yo no siempre estaré con vosotros. Pronto voy a mi padre. A continuación, centrando su mirada en los ojos de Judas Iscariote, arrecía con un tono mucho más enérgico y contundente. Esta mujer ha guardado mucho tiempo este ungüento para mi cuerpo en su enterramiento. Y ahora que le ha parecido bien hacer esta unción, derramando sobre mí este perfume, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura como anticipación a mi muerte. No se le debe negar tal satisfacción. Al hacer esto, María ha recibido la revelación de mi Padre. Se ha anticipado a todos vosotros, y os ha reprobado a todos, en cuanto que con este hecho evidente de fe en lo que he dicho sobre mi muerte y la ascensión a mi Padre del Cielo. Esta mujer no debe ser condenada por esto que ha hecho hoy. Más bien nos digo que en los tiempos venideros, donde quiera que se predique este Evangelio por todo el mundo, lo que ella ha hecho será dicho en memoria suya. María, tras estas palabras emocionantes de Jesús, desaparece de la estancia salón comedor. Y yo centro mi atención en el semblante de Lázaro que permanece triste y callado. Y acercándome a él, me cuenta, que tanto él como Marta, sabían que su hermana, había ahorrado durante mucho tiempo para comprar ese perfume. La familia de Lázaro, al contrario de lo que vengo observando entre los propios discípulos de Jesús si ha entendido el fondo del problema, e intuyen que esta podía ser la última Pascua del Nazareno. Los murmullos descrecen, pero algunos de los discípulos siguen comentando el acontecimiento, moviendo negativamente la cabeza, en señal de disconformidad con el rabí. Judas Iscariote se encuentra caído en un impenetrable silencio. Sus ojos me asombran. Parece destilar un odio sordo y contenido. Observándole bien, Salta a la vista que ha debido tomar las palabras de Jesús como un reproche personal, e, indudablemente, se ha sentido ridiculizado ante los demás. En mi calidad de observador, creo adivinar que Judas, ha tomado ya su decisión de abandonar al rabí, y no seguir por mucho tiempo en el grupo de los discípulos. Al menos, es lo que a mí, me parece viendo su rostro. Después del ungimiento de Jesús por María, y habiendo terminado de comer. Ninguno de los ancianos, vuelven a insistir sobre la necesaria retirada del maestro. Jesús lo ha dejado claro. A pesar de las continuas amenazas de escribas, fariseos, principales sacerdotes del templo y miembros del Sanedrín el Nazareno se queda. Y yo, admirado por el coraje que demuestra Jesús frente a toda adversidad. Pienso si realmente es un S.I.M.P. 1 y hombre, o verdaderamente se trata del mismo Hijo de Dios alrededor de las 5 de la tarde. Nicodemo, José de Arimatea, Jairo, Saquio, y los ancianos, deciden volver a sus respectivos hogares. Antes, previamente, se despiden de Simón el leproso y ruegan al rabbi prudencia con los grupos especializados de Jerusalén. Jesús, haciendo gala de su buen humor, les despide con una amable sonrisa. Poco más tarde y después de ultimar unas palabras con Simón el leproso, salimos hacia la casa de Lázaro. Avanzada ya la noche, y habiendo dado Jesús una maravillosa enseñanza sobre el amor y la oración, uno a uno, los discípulos se levantan y abandonan sus asientos para ir a descansar al piso superior de la vivienda. Jesús queda solo, Sentado cerca del fuego del hogar con la mirada fija en las ondulantes, y encarnadas lenguas de fuego, que chisporretean a ratos a causa de algunos troncos, algo más húmedos que el resto. Pronto me quedó solo, frente a él, y con el fuego como único testigo. Sus brazos descansan sobre las piernas, cruzadas una sobre otra. El nazareno abre sus manos, recogiendo el calor sobre las palmas. Tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, y sus cabellos y rostro, se ilumina y apaga, a capricho del juguete o de las llamas. Su expresión, acogedora y apacible, durante toda la noche, se vuelve grave. De pronto, el corazón me da un vuelco. Brillante, tímida, y sin prisa, una lágrima aparece en su mejilla derecha. Es la primera vez que veo llorar al extraordinario, y siempre sereno rabí. No sé, si Jesús se ha percatado de mi presencia, por lo que no me atrevo ni siquiera a respirar, conmovido, e intrigado por este súbito llanto sosegado del Galileo. Jesús parece totalmente ausente. Y a los pocos minutos, echando la cabeza hacia atrás, inspira profundamente, incorporándose. En mi mente bulle, y se cruza un sinfín de pensamientos sobre el estado de ánimo del Nazareno, pero no me atrevo a moverme. Le veo salir hacia el jardín de la casa, y detenerse a cosa de quince o veinte pasos. Y así permanece, en pie con la cabeza baja, por espacio de más de 15 minutos. La luna, casi llena, solitaria entre miles de estrellas, se encarga de bañarlo con una luz plateada, oscilante a veces por una brisa suave. Jesús me sorprende observándole desde la puerta. Haz él, me dice, no duermes. ¿Sabes de la dureza de las próximas horas? Deberías descansar como todos los demás. Y yo, acercándome a él, le invito a responder a una pregunta que llevo dentro desde hace mucho tiempo. Maestro, ¿por qué un hombre como tú necesita de la oración? Porque si no estoy equivocado, eso es lo que has hecho durante este tiempo. El Galileo guarda silencio unos instantes. Y antes de contestar, ¿Me invita a que entremos de nuevo a la vivienda, a sentarse otra vez cerca del fuego del hogar, pero esta vez junto a mí? Dices bien, Asael. El hombre, mientras padece su condición de mortal, busca y necesita respuestas. Y en verdad, te digo que esa sed de verdad, solo puede aplacarla mi padre. Ni el poder, ni la fama, ni siquiera la sabiduría conduce al hombre al verdadero, contacto con el reino del espíritu. Es por la oración como el ser humano, trata de acercarse al infinito. Mi espíritu empieza a estar afligido, y yo también necesito del consuelo de mi padre. Es que la verdadera sabiduría está en el reino de tu padre. No. Mi padre es la sabiduría. Jesús recalca la palabra. Es, con una fuerza que no admite discusión. Entonces, si lloro, puedo saciar mi curiosidad e iluminar mi espíritu, siempre que esa oración nazca realmente de tu espíritu. Ninguna súplica recibe respuesta a no ser que proceda del espíritu. En verdad, en verdad te digo que el hombre se equivoca cuando intenta canalizar su oración y sus peticiones hacia el beneficio material propio o ajeno. Esa comunicación con el reino divino de los seres de mi padre. Sólo obtienen cumplida respuesta cuando obedece a una ansia de conocimiento o consuelo espirituales. Los demás, las necesidades materiales que tantos preocupan, no son consecuencia de la oración, sino del amor de mi Padre. Por eso has insistido tanto en aquello de buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, asael. ¿El resto siempre se os da por añadidura? ¿Y cómo debemos pedir? como si ya se os hubiera concedido. Recuerda que la fe es el verdadero soporte de esa súplica espiritual. Dices que la oración, así formulada, siempre obtiene respuesta. Pero yo sé que eso no siempre es así. El Galileo sonríe con benevolencia. Cuando la oración proviene en verdad del espíritu humano, a veces son tan profundas que, no pueden recibir contestación hasta que el alma, no entra en el reino de mi padre. No comprendo. A veces se piden respuestas que interfieren en los planes futuros de mi padre. Es decir, se pide que, se adelante los acontecimientos que han de venir a su tiempo justo. El tiempo es siervo de mi padre y él, lo manifiesta convenientemente desarrollando en el mundo todos los acontecimientos. Pero existen oraciones y peticiones en los hombres que, por la desesperación y la angustia del momento presente, intentan que los planes de Dios, sean adelantados al presente. Las respuestas, no lo olvides, siempre consisten en realidades espirituales. Si el hombre, no ha alcanzado el grado espiritual necesario, deberá esperar, en este mundo, o en otros. Hasta que esa evolución le permita reconocer y comprender las respuestas que, aparentemente, no recibió en el momento de la petición. Esto explicaría ese angustioso silencio que parece constituir en ocasiones la única respuesta a la oración. Expongo. Sí. Pero no confundas. El silencio no significa olvido. Déjame que te lo explique con un ejemplo. El hijo está siempre en el derecho de preguntar a sus padres, pero estos pueden demorar las respuestas, a la espera de que el joven adquiera la suficiente madurez como para comprenderlas. La gran diferencia entre los padres humanos y nuestro padre está en que aquellos olvidan a veces que están obligados a contestar, aunque sea al cabo de los años. Según esto, cuando muramos, todos seremos sabios. Incito que la única sabiduría válida en el reino de mi Padre, es la que brota del amor. Después de gustar la muerte, nadie será sabio, si no lo ha sido antes en vida. Debo pensar entonces que la demora en la respuesta a mis súplicas es señal de mi progresivo avance en el mundo del Espíritu. Jesús me mira con placencia. Hay infinidad de respuestas indirectas, de acuerdo con la capacidad mental y espiritual del que pide. Pero cuando una súplica queda temporalmente en blanco, es frecuente presagio de una contestación que llenará, en su día, a un espíritu enriquecido por la evolución. Porque resulta todo tan complejo? No, Asael. El amor no es complicado. Es vuestra natural ignorancia la que os precipita a la oscuridad, y la que os inclina a una permanente justificación de vuestros errores. Justificación. Repito con el pensamiento. Jesús lleva razón. Solo los hombres tratan desesperadamente de legitimar y justificar sus fracasos. Levantó la vista hacia las estrellas que se ven a través de las ventanas, y señalándole esta maravilla, le digo. ¿Qué sientes ante esta belleza? El Galileo eleva también sus ojos hacia el trozo de firmamento que se ve por la ventana y responde con melancolía. Tristeza. ¿Por qué? Es más de lo que se puede ver a través de una ventana. Ni siquiera esa inmensidad puede contener el grandioso espíritu de mi Padre, pero es señal del infinito amor de mi Padre, y de su inmensa riqueza visible para con sus hijos. No comprendo. Salgamos fuera, y te lo explicaré. Jesús se detiene en medio del jardín, y me señala levantando la mano derecha hacia el atreciopelado firmamento cuajado de brillantes puntitos luminosos. Y me dice. Si el hombre no es capaz de recibir en su alma la grandeza de esta obra, ¿cómo podrá captar la belleza de aquel que la ha creado? Es Dios tan inmenso como dices. Más que pensar en la inmensidad de mi Padre, debes creer en la inmensidad de su promesa divina. Rebasa el espíritu del hombre, y llega a producir vertigo en las legiones celestiales. Ya me lo explicaste, pero de verdad, el acceso al reino de tu Padre está al alcance de todos los mortales. El reino de nuestro Padre, me corrige Jesús, está en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos. Solo los que despiertan a la luz del Evangelio, lo descubren y penetran en él. Entonces, todas las religiones, credos o creencias, pueden llevarnos a la verdad. La verdad es una, y nuestro Padre la reparte gratuitamente. No importa demasiado lo exterior, sino lo interior. La verdad siendo una, tiene muchos vehículos de transporte. Es posible que el gusto y la belleza puedan ser tan caros como la vulgaridad y la fealdad, pero no sucede lo mismo con la verdad. Esta sí es un don gratuito que duerme en casi todos los humanos, sean o no gentiles, sean o no poderosos, sean o no instruidos, sean o no malvados. ¿A quién aborreces más? Jesús me mira intensamente a los ojos, y me dice sonriendo con dulzura. En el corazón de mi padre no hay odio. Deberías saberlo. Guárdate solo de los hipócritas, pero no viertas jamás en ellos el veneno de la venganza. ¿Quién es hipócrita? Aquel que predica la vía del reino celestial, y, en cambio, se instala en el mundo de las pasiones egoístas y ruines. En verdad te digo que los hipócritas, engañan a los simples de corazón, y no satisfacen, más que a los mediocres. ¿A quién estimas más? ¿A un hombre espiritual, o a un revolucionario? El maestro sonríe, un tanto sorprendido por mi pregunta. Y posando su mano izquierda sobre mi hombro, me dice con firmeza. Prefiero al hombre que actúa con amor. Pero, ¿quién puede llegar a amar más? pregunta mejor, ¿quién puede llegar a comprender más? ¿Quién? Vuelvo a preguntarle. Aquel que es capaz de amarlo todo. Pero, ojo. Hasta él, aquel que ama de verdad, no coloca la palabra amor sobre su puerta, tratando de justificarse ante el mundo. Y él queda, tampoco escribe la palabra caridad, para que todos le reconozcan. Cuando alguna vez, veas esas palabras desvergonzadamente ostentadas en el mundo, no dudes que tienen la única finalidad de enriquecer y ensalzar a cuantos las esgrimen, y airean. El reino de mi padre es semejante a unos hombres que por detener una estampida de toros enloquecidos que van hacia el precipicio, mueren pisoteados entre sus pezuñas, hasta formar una gran barrera que, ellos los toros, no puedan atravesar, y evitan que caigan al abismo o semejante a una mujer que llevaba un cántaro lleno de harina. Mientras marchaba por un camino apartado, se le rompió el asa y la harina, se derramó detrás de ella por el camino. La mujer no se dio cuenta, y no supo de su desgracia. Cuando llegó a su casa, depositó el cántaro en tierra, y lo encontró vacío. «Aquel que es capaz de amarlo todo, y da su vida por sus hermanos», exclamó con un ligero movimiento de cabeza. Qué difícil es eso. Nada hay difícil para el que ha aprendido a ceder. Pero, ¿qué me dices de las injusticias? También debemos aprender a amar a los que nos humillan o tiranizan. Cuando llegue el caso, pide explicaciones a tu hermano, pero nunca le odies. Enséñale dónde está la luz, pero, cuidado, no vayas a cegarle empleando la violencia. Resístele con la verdad de este Evangelio y pon tu vida en servicio por los más débiles. Solo cuando miréis a vuestros hermanos con caridad, podréis sentiros contentos de haber recibido el Espíritu. Ahora empiezo a comprender, comentó para mí, por qué mi mundo se siente infeliz. El mayor error de tu mundo, me dice Jesús, es su falta de generosidad. El que conoce y practica el amor, no suele tener necesidad de perdonar. Siempre está dispuesto a comprenderlo todo. ¿Quieres decir que todo se basa en el amor? En el amor, y en la verdad. Me corrige el rabí. Sí. Creo que tienes razón. Pero siempre pensé que el gran error de nuestro mundo era su empacho tecnológico y su alto grado de materialismo. El nazareno me mira complacido. Esa es la raíz de vuestros males. Pero debéis tener paciencia y confiar en el espíritu. La humanidad, a veces, se emborracha y embota con sus propios hallazgos y triunfos, olvidando que su auténtico estado natural reside en la serenidad de su espíritu. El día que despierte de tan pesado letargo, volverá a la verdadera sabiduría. Pero, ¿cuándo será ese momento? Jesús me mira divertido. Tened paciencia. Todo llegará, y será consumado. No hay nada escondido que no salga a la luz. Y ahora que resta ya poco para el alba, entremos y descansemos. Un nuevo día nos espera para trabajar en la obra del Padre. Jesús se encamina hacia la casa de Lázaro, dispuesto a descansar. El cansancio empieza a apoderarse de mi cuerpo. Y tomando el consejo del nazareno, le sigo entrando en la vivienda, dispuesto a descansar las pocas horas que quedan de la noche.